Esta figura del ángel nos atrae tanto a todos, ¿verdad? Yo no sé si todos tienen angelitos en la casa, un cuadro, alguna figurita, sí. Porque proyecta muchas cosas eh, bonitas, ¿verdad? Un ángel. Y el ángel es un estado de un alma que está tan, tan lleno, tan pleno. Que no necesita nada más, en lugar de, de estar en una situación de querer y de dame, dame, en lugar de estar así, está dando constantemente. ¿Verdad? ¿Qué, qué sienten ustedes que un ángel da? ¿Por qué los amamos tanto? ¿Qué dan los ángeles? Protección. Protección. Uh -huh. ¿Qué más? ¿Mm? Paz. Paz. Amor, ¿verdad? Amor, un amor totalmente incondicional, ¿verdad? Un amor que es lo más eh, parecido al amor de Dios, un amor puro, totalmente puro, muy profundo, muy dulce, muy... Como muy no, inclusivo, totalmente inclusivo, ¿verdad? Ese amor para todos, no para unos sí, y otros no, no, independientemente de cómo sean las almas, el ángel solo da, nada más, ¿verdad? Entonces, eh, ¿a ustedes les gustaría ser como un ángel? ¿Verdad? Sí. sí. A todos. A mí también. Me encantaría. Es, es un sueño que tengo, ¿verdad? De, de tener ese carácter de... sobre todo de amor por todos, ¿verdad? O sea, todas las almas del mundo, todas. Sin excepción. Todas sin que tenga que ver ni la religión ni la raza ni el tamaño ni el idioma ni la nacionalidad ni nada todas las almas son hijas de Dios y tener esa ese sentimiento hacia todos, ¿verdad? Porque tal vez alguien podría pensar bueno y los que están los que han cometido Errores, digamos, para no decir una palabra más fuerte, y tal vez están en una cárcel o algo así. Pues necesitan que les llegue de algún lado una onda de amor, ¿verdad? Para que para que puedan tener en algún momento la oportunidad de como de, de decir ¡Ay, no, ya no más, ¿verdad? E igual que nosotros. ¿Verdad? Que de pronto un día decidimos que, pues que ya no vamos a hacer las cosas que hemos venido haciendo, por ejemplo, la, lo que sea. ¿Verdad? Todos tenemos que tener una oportunidad. Entonces, el ángel es, bueno, no existen seres humanos alados, ¿verdad? ¿O pues sí? ¿No? ¿Verdad? Las alas del ángel representan las virtudes del ángel, que crean un estado volador, llamamos aquí. El estado volador es un estado interior, espiritual, muy profundo, donde el alma no tiene ninguna atracción de nada, de lo que haya por ahí, nada material. Está totalmente llena. Entonces, el ángel siempre está así, constantemente así. Entonces, eh, este da amor, comparte virtudes, poder interior. Por eso hablaban de protección, ¿verdad? Porque ese poder del ángel que lo comparte con los demás... Ese poder da poder a otras almas para que, pues, para que tomen buenas decisiones, para que actúen bien, en fin, muchas cosas. Entonces, eh, puesto que todos queremos ser ángeles, ¿verdad? Entonces hay que empezar por algo. <risa> El... El primer paso que, que hay que dar para alcanzar un estado espiritual elevado es querer cambiar, ¿verdad? Si yo quiero, lo puedo hacer, ¿verdad? Pero, tengo, pero no es una cosa mágica, así como que, ¡ay, yo quiero! Y de pronto, plin Y ya, ¿no? ¿verdad? Tenemos eh, muchos hábitos viejos, los hábitos son muy fuertes, están muy arraigados, eh, tenemos muchas cosas que, que tenemos que cambiar. Entonces hay eh, un proceso que tenemos que seguir de, de cambio, de transformación, ¿verdad? cambio, transformación, como quieran llamarlo. De nosotros mismos. Entonces, eh, ¿qué es lo que vamos a hacer? o ¿Qué, qué podemos hacer? ¿Cómo, ¿Cómo hacer para salvar la brecha entre lo que somos hoy y un estado como el del ángel? ¿Verdad? ¿Habrá que hacer algo para eso? ¿verdad? Aquí a veces nos dicen que tenemos carácter de mono, ¿verdad? Porque todo lo imitamos, ¿verdad? Entonces, entre eso y el ángel hay una distancilla, ¿verdad? Más o menos. Entonces, en ese, ese proceso de transformar nuestro carácter de hoy en algo elevado, lo cual no debería, digamos, sonarles así como... Ay no, pero ¿cómo? ¿verdad? No, no. Es decir, el ser humano, el alma humana, es ilimitada. Porque el alma humana es una energía. ¿Verdad? El alma y el cuerpo son diferentes. El cuerpo está hecho de materia... De los cinco elementos, el alma es una energía, es ilimitada, además es el alma la que usa este cuerpo para desempeñar su papel. Es el alma la que piensa, es el alma la que decide, es el alma la que lo hace todo a través del cuerpo. Entonces. El alma puede, o sea, tiene unas capacidades, ¿verdad? Las almas tenemos unas capacidades ilimitadas. Pero se nos olvidó todo eso. Entonces, cuando olvidamos eso, estamos solo viendo la parte material, que es el cuerpo. Y ahí nos, nos limitamos, ¿verdad? Completamente. Estamos ahí metidos limitados por el cuerpo, y claro, por nuestra forma de pensar. Entonces, <coughs> en ese proceso de, de querer cambiar para llegar a ser un ser elevado, que es muy importante, especialmente ahora, es como, digamos, esencial, porque el mundo está en una situación de mucho sufrimiento. Por muchas cosas diferentes. Entonces, es necesario que haya eh, mucha contribución, digamos, a, a, como a paliar un poco eso, a aliviar el sufrimiento de los demás, a, a dar, ¿verdad? dar dar, amor, ayudar a crear ambientes de paz, verdad, tolerancia. Eh, para todos es necesario. Entonces, pues como ustedes vinieron aquí, ya nosotros los anotamos para ese proceso. se sí. Capaz sí. es que se van corriendo. Entonces, eh, es el primer paso, digamos, que les había hecho para salvar esa brecha, era querer cambiar. Pero, además, ese primer paso nos debe llevar a un punto o a un camino de ascenso, ¿verdad? Eh, es decir, tenemos que seguir un método o unas directrices o como quieran llamarlo, que nos ponga en un camino de ascenso. Ascenso en el sentido espiritual, ¿verdad? Porque eh, hemos estado, pues, siempre atraídos por todo lo que es material, ¿verdad? Eh, el ángel no tiene eso, el ángel no tiene esas atracciones, así como, quiero tener mucho dinero, no, el ángel no. O quiero ganar mucho dinero. O quiero esto. Quiero, quiero, quiero, quiero, quiero, quiero. ¿Verdad? Son enormes cantidades de deseos insatisfechos. Y, y el alma está ahí pegada a eso, ¿verdad? Entonces, eh, hemos confundido lo verdadero con lo falso. Y hemos creído... Que, que hacer mucho dinero o tener mucho dinero es la felicidad, pero resulta que la felicidad no es material. La felicidad es un estado interior del alma, como la paz. Entonces, aunque yo tenga, no sé, millones en, en el banco o en un una bolsa abajo la escalera como apareció por ahí uno es ¿verdad? entonces aunque sea así eso no, no va a ser puede llevar un poquito de felicidad muy temporal a las personas ¿verdad? sobre todo que se va volviendo como una cosa de acumular acumular acumular entonces eh, y hemos pensado así que tener cosas, tener, decía una profesora de nosotros una vez, ¿para qué acumulan tantos pares de zapatos? Si solo tienen dos pies, ¿verdad? Y tienen, bueno, voy a decir un número cualquiera, yo no, pero 15 pares de zapatos, ¿Cómo es eso? ¿verdad? Entonces, pero nos vamos como habituando a eso, ¿verdad? A, a tener y querer y todo, todo lo demás. Y luego eh, otras debilidades como, digamos, bueno, la codicia, ¿verdad? Que está dominando mucho el mundo, ¿verdad? O sea, porque ya no es querer 15 pares de zapatos, no, no. Hay un país que quiere ser dueño del otro. O sea, no, no es poca cosa <ríe> la codicia, ¿verdad? Se va haciendo así enorme, ¿verdad? Alguien tiene una finca pero quiere la de la par también y después la que sigue, y después la otra, ¿verdad? Hoy estaba viendo un programa de, como que regularon la cantidad de reses no sé si cerdos también en España, que pueden tener las, las fincas, para que no haya esas enormidades que pueden tener, no sé, 800 mil vacas, por decir algo, ¿verdad? que además qué terrible digo yo ¡Oh! ¿De para comérselas no puede ser ¿verdad? entonces <ríe> es que nosotros somos vegetarianos entonces también son entonces que están regulando la digamos las pequeñas granjas con 800 unidades o cabezas verdad pero los que tienen más quieren más y entonces están quejando porque los están poniendo en cintura, ¿verdad? Pero hey, esa cantidad de reces o de cerdos o lo que sea, y ahí van terminando con todo, ¿verdad? O sea, cada vez se va botando más montaña, pues, ¿de dónde las acomoda un 800 mil. Hay que botar la montaña. Entonces, todo eso, ¿verdad?, que... La, la codicia, la avaricia, la gula, era la gula de la gula de no solo de tener cosas o dinero, no, de comer en exceso, de beber en exceso, todo eso el ángel no lo tiene. ¿verdad? El ángel no tiene ninguna de esas debilidades que nosotros los seres humanos podemos tener. Entonces, claro, lo que proyecta, ¿verdad?, es tan puro que, que nos fascina la imagen del ángel, ¿verdad? Entonces, el otro paso, primero llegar a ese camino o ese punto de empezar un ascenso. Y luego, dentro de ese estado de ascenso, dar otro salto para alcanzar un estado elevado. ¿eh? espiritualmente eso pues requiere tenemos que hacer algo para alcanzar eso verdad en el caso de nosotros pues es la meditación y es es un es algo que nos ayuda verdad la, el yoga es la conexión de nosotros con el ser supremo pero también primero tenemos que saber quiénes somos nosotros. No podemos iniciar ese camino de ascenso, dar ese salto, sin saber quiénes somos, cómo somos, cómo funcionamos. Tenemos que saber eso. Es, es nuestra primera lección en esta escuela. <coughs> ¿Quién soy yo? ¿Verdad? Entender que no es que somos un cuerpo ahí que tiene, que tiene un alma dentro, que nadie sabe dónde está ni nada, no, es al revés. Somos almas con cuerpo. El alma tiene un cuerpo para poder hacerlo todo en el mundo en que vive, vive en un mundo físico. Entonces necesitamos un cuerpo físico, pero es el alma la que conduce este... Este instrumento es el alma la que lo hace todo por medio de este cuerpo. Eso es indispensable saber. Es indispensable eh, verse uno así, con esa no es con esa naturaleza espiritual. Es necesario entenderse, conocerse primero, reconocerse. Entenderse y aceptarse, eso es necesario. Y lo otro, pues es necesario saber acerca de Dios, que es la fuente, la fuente de todas las virtudes, todos los poderes espirituales, de, de, es la fuente de la cual nosotros podemos tomar fuerza para dar un paso espiritual. Entonces, tiene que haber una relación entre la fuente y quien está recibiendo, y, y una conciencia de eso, o sea, un entendimiento de que eso está pasando, ¿verdad?, para poder realizar esto siempre y llenarnos de esos poderes. Eso. Es lo que hace a un ángel. El ángel se llena de eso. Se llena de ese poder espiritual. Y por sentirse siempre pleno. ¿verdad? pleno significa qué? Que tiene que saciar. ¿Ah? ¿Cómo saciar? Lleno de... Con sí. oh. sí. Amor. Paz, eh, serenidad, dulzura, libre de, libre de deseos, totalmente ajeno, pero no indiferente a lo que está pasando, ¿verdad? Que no es lo mismo, digamos, o sea, el ángel no tiene apego, apego a nada, ni a, a nada material, a nada. No le interesa el dinero ni las amistades, ni la, nada de eso. Pero no es porque es indiferente, es porque no necesita nada de eso. Está totalmente lleno y por lo tanto está satisfecho, feliz, contento y por eso su papel siempre es servir, dar, dar. ¿verdad? ¿verdad? Siempre, lo, siempre vemos imágenes de ángeles, digamos, un chiquito cruzando un puente y el ángel, ¿verdad? Cuidado. Eso es el servicio, digamos, altruista del ángel, ¿verdad? Es el, es el servicio muy similar a lo que Dios hace, servicio altruista. No es un servicio, no es algo que yo hago a cambio de, ¿no? El ángel no necesita nada, Dios no necesita nada, ¿verdad? Solo da y da y da amor. El ángel es eso, es un estado que llega a ser como el de Dios, solo que en el caso de Dios es por siempre jamás eso. En el caso de nosotros podemos alcanzar un estado así. Pero cuando pasa el tiempo, a veces se nos olvida, ¿verdad? Bueno. Todo el proceso este ustedes lo pueden eh, estudiar en, el, en los cursos que se dan aquí. Pero en el punto del ángel es eso, ¿verdad? La, la maravilla de alcanzar un estado así y, y dejar atrás el sufrimiento. El ángel está consciente de lo que pasa, pero no está influenciado por eso. Es decir, si, es, si alguien está sufriendo mucho, puede haber en, en la compañía de un alma así tan elevada, puede haber consuelo para el otro, con solo la presencia, con solo una mirada, sin hablar. El ángel no se pone a dar discursos, es, es que sale. Naturalmente, esa energía de, de él sale, o sea, sale amor, digamos, ¿verdad? Porque todas las, las virtudes son energía que uno tiene, ¿verdad? Por eso, a veces, cuando las personas se enojan, no tienen que decir nada, pero todo el entorno se contamina, ¿verdad? Las personas que estén cerca empiezan a sentir alguna incomodidad o así, no saben, y es alguien que está ahí como un cohete, ¿verdad? Entonces, bueno, eh, lo digo así como para, pero eso es lo que pasa con el carácter nuestro, ¿verdad? Que, que somos energía, toda la parte espiritual es energía, que puede ser o muy buena o no tan buena, ¿verdad? Nosotros eh, somos capaces de crear entornos muy especiales Que alivian a los demás, que ayudan O podemos hacer lo contrario también, ¿verdad? Si estamos enojados o, o cuando hay, no sé, críticas Y muchas cosas, de muchas maneras podemos manifestar nuestro carácter no elevado, ¿verdad? Entonces, es importante este, entender esos pasos que hay que dar, porque en la meditación eh, nosotros en, es una conexión con el Ser Supremo, ¿verdad? Esa conexión nos permite... Recibir esa energía, ¿verdad? La energía de la fuente es, eh, ¿cómo se dice? Inmutable. No cambia nunca, ¿verdad? Es, esa es la función del ser supremo, ¿verdad? Hacernos seres humanos más elevados, pero él no cambia nunca. Nunca, nunca. No se le olvida quién es, ¿verdad? Entonces, nos, nos llena de todas esas virtudes. y las, las virtudes que tenemos en forma original. Todos los seres humanos. Este son la paz, el amor, la felicidad, la pureza, la sabiduría. Nada menos que la sabiduría. ¿verdad? Pero cuando estamos... Cuando olvidamos eso que somos, que a todos también nos pasa, eh, en ese olvido entonces en lugar de identificarnos como esos seres así, nos identificamos como cuerpos. Entonces, en esa identificación errónea, las virtudes originales quedan olvidadas. Y en lugar de eso aparecen otras cosas, ¿verdad? Todo el, el, el ego, el apego, el odio, celos, lujuria, etcétera, ¿verdad? Entonces, eh, eso es lo que tenemos que cambiar y superar. Y eso es lo que el ángel. Al ángel no le queda nada de eso ya. El alcanzar ese estado implica que ya el alma no tiene ni rastros de eso, nada. Y tampoco está en un estado como de decir, ay, ¿qué hago? ¿Hago esto o hago lo otro? No. Ya es un alma que siempre sabe qué es lo correcto, siempre. Mira, nosotros, mientras hacemos esfuerzos, pues tal vez estemos en esa situación, ¿verdad? Ay, ¿qué hago? O si no, ¡ah! otra vez metí la pata. ¿Verdad? También hacemos eso, ¿o no? No. <risa> Entonces, eh, decía un profesor nuestro que... Que uno tiene que cambiar de manera que se note que sea absolutamente notorio, ¿verdad? No que, es, es decir, que los demás vean que sí, que sí cambió y que, por ejemplo, diga a alguien, ay, vieras que esta persona nunca cooperaba en nada en la casa, así como era ayudar, nada, ¿y ahora? hace un montón de cosas, saca la basura y baña el perro, yo qué sé, lo que sea, ¿verdad? Y o si no, eh, se enojaba muchísimo antes si vieras qué mal que trataba a la gente, qué feo. Ya no, ¿verdad? Él decía que eso tiene que verse y daba a él esos ejemplos, que tiene que ser notorio el cambio, tiene que verse en la mirada, tiene que verse en toda la expresión. En los, tiene que notarse, bueno, claro, los pensamientos no los pueden ver los demás, pero las palabras, las acciones tienen que ser, ¿verdad? Ya dejar de ser erróneas, ¿verdad? Y, y tener ese, ese respeto. Es, es como, yo pensaba como en cierto tipo de trabajos fuertes como los de la policía, por ejemplo, ¿verdad? Qué, qué complicado, pues es un trabajo muy, muy fuerte, ¿verdad? Estaba pensando en la violencia, ¿verdad? Que se ha desatado últimamente en otro país y, y, y tratando de, de pensar cómo, cómo se le podría hablar a un policía, así como aquí, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo decirle a un policía estas cosas, verdad, sin que, sin que lo sienta como ridículo? No sé, algo como que le haga, que le, ha, que le llegue, digamos. Pero yo pensé que, que tal vez una persona en una situación así podría, bueno, es una virtud, podría desarrollar su propio autorrespeto, digamos. Ese es, la, ese es el paso uno, ¿verdad? El, ¿Qué es lo que les estaba diciendo? Saber quién soy, soy un alma, tengo cualidades así, etcétera, etcétera. Cuando uno tiene esa conciencia, de verdad, eso se llama autorrespeto. Ese autorrespeto es necesario para que haya respeto para los demás no hay autorrespeto, lo que la gente llama respeto no es exactamente respeto, el respeto es una virtud divina, es diplomacia, más o menos, lo enseñaron y sabe que tiene que decir gracias, en fin, lo que sea, pero el verdadero respeto hacia los demás nace obligatoriamente de autorrespeto. Entonces, Pensando en eso, yo decía, bueno, está bien, a los policías los entrenan, ese es su trabajo, pero a lo mejor, a lo mejor una persona que tiene ciertos principios, ¿verdad?, podría como proyectar una imagen de autoridad, ¿verdad?, de autoridad, no me estoy refiriendo a al porrazo y todo eso, no, no, se le ve con autoridad y eso contribuye a que el, el ¿cómo se llama? El, el que está violando la ley, se detenga un poco, ¿verdad? Porque si el policía lo, lo único que proyecta es violencia y el otro ya es violento, bueno, ¿verdad? Pasan las cosas... Que recientemente han pasado. Entonces, también, es decir, cualquiera, en cualquier posición, puede hacer las cosas con base en principios, en valores, o sea, virtudes. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo hacer para, para empezar ese proceso? ¿Ustedes creen que, que, ustedes sí, pueden ser un ángel? Sí. Sí. Puede gustaría Claro, no, no, podemos. Es que los ángeles, así como los vemos, como unos seres alados que ahí están siempre, no, no, no es así, ¿verdad? Es un estado espiritual el alma humana puede alcanzar claro que de toda la humanidad de ocho mil millones no sé cuántos más no es que todos van a ser ángeles verdad estaría el mundo flotando de felicidad pero pero sí podemos sí podemos yo sí quiero ser también claro ah bueno porque las debilidades que hemos tenido, ¿qué es lo que nos dan? ¿Qué nos produce? Eso. Sufrimiento y sufrimiento y más sufrimiento, ¿verdad? Cada vez que cometemos el mismo error, otra vez, ¿verdad? Estamos sufriendo, digamos un no digamos agresiones físicas, no que, Ni pensar, ¿verdad? Una mirada ¿Verdad? De menosprecio O una mirada de no, o, o una palabra ¿Verdad? Es horrible, después uno se siente muy mal y, y ya lo hizo ¿Y ahora qué? ¿Verdad? Bueno, después se nos puede devolver también, <risa> Entonces, en la práctica del yoga nos ayuda eh, a limpiarnos, digamos, por dentro. A cambiar esos hábitos, porque precisamente el vernos... Cuando, por eso es que es tan importante entendernos, vernos así, como seres espirituales. Porque eso va desarrollando un, un amor por uno mismo. Entonces se van presentando situaciones donde uno empieza a pensar, ay no, no, yo no puedo, no, no, yo no puedo hablar así, no, yo no, no, no, eso no es para mí. O no puedo, no sé, ver algún tipo de espectáculo. No, no, no, no, es para mí. yo ¿Verdad? Empieza uno a tener cambios que son naturales, sin esfuerzo, ¿verdad? Porque uno se está viendo diferente, ¿verdad? No, yo no puedo hablar como hablan los demás. ¿Cómo voy a hablar yo así? ¿Yo? No lo ¿verdad? En otra época tal vez los papás nos, nos iban a regañar por decir cosas que no debíamos y ni lo mismo daba, ¿verdad? Como que, o sea, el miedo era a que nos castigaran, pero, pero después con esta práctica es diferente, porque uno se ve diferente. Al empezar a vernos diferentes también se van... Despertando no solo las cualidades originales que están dormidas, sino también nuestros talentos y nuestras especialidades. Empezan, empiezan a salir en forma muy natural. ¿verdad? Entonces, eso pues, es una fortaleza también, ¿verdad? Y, y nos da felicidad, ¿verdad? Saber que. Que no éramos como creíamos que éramos Porque resulta que como Julanita tenía no sé qué puesto no sé qué tipo de ropa O de carro, lo que fuera Entonces yo me sentía menos Ah no, no puede ser, ¿verdad? Entonces Cuando las cosas cambian No necesito nada de eso ¿Verdad? No necesito Y no me fijo ya Llega un momento en que ya no Estoy en otra conexión Ese, Eso es lo que hace el ángel El servicio que hace el ángel El servicio desinteresado completamente es, es solo el amor que lo mueve ¿Verdad? Porque no está conectado con nada Con nada de lo que el mundo ofrece ¿Verdad? Que es, No es así como muy elevado que digamos entonces, el, eh, aquí decimos que, que el yoga, la meditación es como un fuego que quema todo lo, lo, lo negativo en nosotros. Es, ese estado de yoga, de dicha, de conexión con el ser supremo, es lo que quema toda la negatividad. Entonces es como un fuego de yoga. Eso es lo que necesitamos. Que, que poder, por un lado, es, es bueno ¿no? no para castigarnos, sino para entender, poder como, como identificar nuestras debilidades, especialmente las que más nos hacen sufrir, ¿verdad? Para poder ir viendo lo contrario en nosotros, ¿verdad? Ir viendo... Todas esas cualidades, imagínense lo que es que nuestra sabiduría esté despierta. O sea, la sabiduría es propia del ser humano. ¿De, de quién iba a ser? ¿verdad? Entonces, si yo tengo todas esas cualidades despiertas, con la sabiduría hay muchas cosas interesantes. Yo voy a saber siempre qué hacer en una forma natural, o sea, no voy a decir, eh, por ejemplo, ay, ¿qué, qué hago para, digamos, qué hago para que poder circular por el jardín. No, no me pregunto nada. Yo voy directo a hacer lo que se debe hacer y en la forma en que se debe hacer. ¿Verdad? Eso es muy especial. Es decir, ustedes pueden pensar acerca de eso. Eh, cualquier solución a cualquier cosa viene en forma de solución inmediata, no viene ninguna otra cosa. Eso es sabiduría. Ahorita está dormida, ¿verdad? Entonces, eh, es muy especial. A mí me parece que eso es maravilloso. Saber siempre qué hacer, pero no es que... Yo sé qué hacer, no, es que en forma natural hago lo que tengo que hacer, es muy profundo, y entonces ese estado eh, impide que yo me arrepienta de mis acciones, porque nunca voy a hacer acciones erróneas, no me voy a arrepentir de nada, todo lo que hago es lo justo, preciso, preciso en el momento preciso y en la situación precisa. O sea, todo lo que son los poderes espirituales y la tolerancia y todo, ¿verdad? El discernimiento, todo eso va a estar ahí a la mano. O sea, no, no que yo esté pensando, ay, voy a tolerar, no, no, es natural. Entonces, eh, es muy importante porque por ahora estamos recibiendo mucho la influencia externa de personas, de situaciones, de circunstancias, de las noticias, de lo que sea. ¿Vale? Y entonces no, no tenemos un estado de felicidad constante. Así que ese juego ese del yoga es es el, es el forjar esa relación con el alma suprema, ¿verdad? Tener el alma suprema es el ser más elevado, ¿verdad? Es un océano de virtudes, de amor, de paz, de todo, y entonces de esas fuentes es que yo me alimento. Por eso el ángel se alimenta siempre de ahí, no necesita nada, nada más dar. Eso es natural también. No está pensando tampoco, ay, están sufriendo, voy a dar. No, es que solo eso surge, ¿verdad? Ese tipo de energía surge en forma natural. Entonces, eh, también el yoga nos permite... Ser, claro, más felices y también más saludables mentalmente, sobre todo, ¿verdad? Tenemos una mente más limpia y ese, ese es el camino que ha seguido el ángel, ¿verdad? Primero el querer, el tomar esa, digamos, el tener esa determinación de dar un salto, para empezar un camino de ascenso y seguir avanzando hasta alcanzar el estado más elevado de todos, el ángel. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer. Está bien. Bueno, entonces vamos a meditar para empezar a, a ser ángel. Ustedes pueden como reflexionar sobre estas cosas, porque no deben quedarse como, como historias, no. Son, son verdades, ¿no? son verdades espirituales. Entonces eh, uno tiene que, que poder ver en uno ese potencial, tiene que poder ver verlo. Tenemos todos ese potencial. Y, y es una parte muy importante la de, la de verse uno así. Porque si uno no se ve así, no lo puede lograr. Es, es, es necesario que entendamos que somos de esos seres ilimitados. Entonces, vamos a a ir al silencio voy a recordar quién soy yo el alma Soy un ser espiritual Soy una energía sutil Mi cuerpo es mi instrumento para desempeñar mi papel Pero yo, el alma, no soy el cuerpo Mi cuerpo y yo somos diferentes Yo, el alma, soy una energía sutil, espiritual y actúo por medio de este cuerpo Pero soy yo, el alma, quien decide Quien discierne soy yo quien decide qué poner en la acción y qué no. En silencio llevo mi pensamiento hacia la fuente, el Ser Supremo y me siento bienvenida aceptada amada El ser supremo es un océano de amor Y siento esa energía de amor puro espiritual que me envuelve y me llena es océano de paz y yo me sumergo en ese océano de paz la paz el amor la dicha son cualidades originales, mías, que ahora reconozco, entiendo y acepto. Me veo así, como un ser de paz, como un ser lleno de amor. Y esa condición de plenitud me llena de contentamiento, de satisfacción, de seguridad, de felicidad. Me siento libre, completamente libre de cualquier influencia y así alcanzo un estado de volar igual al ámbito. Om Shanti.